creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, Discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero lo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs, incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero porque el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importa sus derechos. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada. Bueno, para le prevalecen los derechos humanos de los delincuentes por sobre los derechos humanos de la gente honrada. ¿No lo podemos ir a votar a El Salvador? ¿No querés un político que te hable así, que mande a los chorros a la cárcel una salvedad como la El ministro ¿Cómo? de Seguridad de la provincia sí, de, de Buenos cárcel, Aires. ¿Sí Pero no es una cárcel como no, la de El Salvador. No, me que los chorros que... vayan a la cárcel. Sí, eso sí, no dije eso. Lo no dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en este programa. Lo ¿Es había mis oído? copiado. Bukele a él, que él se lo había imaginado, que esto también, lo que pasa es que no puede funcionar en la Argentina, pero se imaginó Yo, una si, solución así. Si me permiten, quisiera sí. hacer alguna aclaración sobre Bukele, porque tiene la contradicción del péndulo. Primero, acordó con las Maras originariamente, hubo impunidad para ellas, muchos de los líderes pudieron profugarse, algunos están en México, hoy sí. todavía... Eh, están prófugos de la justicia estadounidense, hay informes, hay informes muy graves sí. sobre la situación de lo que produjo Bukele en los acuerdos con las Maras, sí. luego ese acuerdo se rompió hubo una masacre en marzo de, del año pasado, murieron 300 personas y Bukele pasó de ser cómplice al sí. ser el principal enemigo. Creo que tiene los problemas de los que pendulan, de los que no son estables ah. en las políticas públicas. ¿Y acá públicas. qué problemas tenemos? Acá o sea, que, las leyes no son... ¿Lo visto Bukele no te gusta? ¿Qué problemas tenemos No, acá? yo soy partidario de que... De ¿Que, que el no puede Estado... salir a la calle? No, todo ah. lo contrario. Creo que ¿Acá? el Estado no puede convertirse en delincuente, que Exacto. no tenemos autorización para, para aparecer sí. ...a los que reprochamos y que sí tenemos que cumplir con la ley. Que la ley en nuestro país es lo bastante dura y que el principal problema que tenemos... O ¿Vivís en Suiza o vivís en la Argentina? Y que el pues principal va. problema sí. que tenemos es que no cumplimos con las leyes. Por ejemplo... Sí. Lo Pero de acá, eh, Perín, acá el problema no es cumplir con la ley o no. Acá es, una vez que aplicamos la ley, en este caso culpable, ¿dónde metes al preso que fue declarado culpable? Porque no hay espacio... Las cárceles Hola. federales hoy tienen, tienen vacantes. Eh. Eso ¿Tiene? ocurre en otros sistemas provinciales, como en el de Buenos Aires, pero no en el sistema penitenciario Ahora, federal, en... que hoy tiene aproximadamente 300 vacantes. Entonces, sí, pero hay ¿con... vacantes para, 300, para 300, gente si iguales, que va a quedar ¿no? aislada de su ¿no? familia. Es decir, un preso que va a una, un a una cárcel, cárcel en vale. una provincia, queda aislada de la familia para que lo vaya a visitar. digo Según el delito, hay delitos que son de competencia provincial y hay delitos que son de competencia federal. El crimen organizado, por ejemplo, que nos preocupa tanto por el estrago que está haciendo no solo en Rosario, sino en varios lugares más del país, es de competencia federal, y quienes son procesados con prisión preventiva o son condenados, tendrían que ir a las cárceles federales. En, en las cárceles federales hay capacidad aproximada... No hay tiempo, a ver, Leandro, lo, lo veo muy atento a Sergio Verón, y no los de, la, ciudad y de Buenos Aires. la cabeza, sobre todo cuando hablaba Luis, sí. pero vos podés opinar como ciudadano común, acá. Claro, a ninguno de los que estamos acá claro. seguramente... Nos interesa salir ahora acá del canal y caminar un par de cuadras y que te choren, te, te afanen. Te cosa que el lado, sucede. Toquen. Cosa que, que sucede. Que te, sucede que que te, que te afanen el auto, claro. lo que sea. Que pasa acá, ¿no? Claro, Que O sea, sí. no, no nos parece que no me falte ese respeto. Yo ¿No vivo en las mismas esto? calles que vos, camino por los mismos lugares cuál? donde vos y soy víctima de las mismas situaciones. Pero das un discurso que, vos. que no coincide con la verdad doy un discurso, digo, ¿cuál es la ley? Y que el ideal en toda sociedad es respetarla. Si, si no nos gustan, las podemos cambiar. Algunas leyes que tenemos son malas, otras son buenas. Lo que digo es Y, que otras, la... no aplican, y otras no se aplican. Y eh, otras no se aplican. Lo que digo es la que las penas él, son altas, cuando, pero no se cómo Yo cumplen. voy a hacer la denuncia a de ver, que me robaron de todo, no sé qué más, saltaron. Entonces, eh, caes y, y, y está también capaz que lo agarraron al que te afanó, ¿no? y no pasa absolutamente nada, vos, o sea, después me da miedo a mí de salir porque yo sé que dentro claro. de 15 minutos sale él también, por, claro. por lo que sea. Entonces digo, ¿volvés a convivir con ese tipo que te acaba de, no sé, de, de cometer robar. un delito, de robar? Digo, o sea, te da más miedo todavía y ahí te enojas sí. con la policía, te enojas con las leyes, te enojas con la seguridad, te enojas, terminás enojando con todo, porque Obvio. hay algo en lo cual no, no te pone en un lugar seguro nunca. No, es más, estoy no es lo de... que ocurre con los que están en las cárceles, porque precisamente son de los pocos que pagan por lo que hicieron, ¿no? Pero coincido con vos, la regla frente al delito en nuestra sociedad es la impunidad a la mayoría no los agarran y a los que ocasionalmente los agarran con la mayoría no hay justicia bueno, hay pero... una excepción, mm. que están presos bueno, hay una, un principio constitucional que se llama el principio de inocencia que nadie sí. puede ser condenado sin una sentencia previa eso también tengámoslo en cuenta no, o sea, seguro, puede obvio. ser que no haya una inmediatez mm. en, en, en, en sancionarlo pero no quiere decir que todos queden libres ni creo que todos entren y salgan con la puerta giratoria como, como es dicen más. habitualmente Estoy es algo que, que pasa en lo cotidiano ah, a mí, una ah, vez más. me saltaron en la clínica, mi ah, trabajo entonces yo fui y le digo, mira bueno, ¿quién te saltó? Bueno, ese, mira tenía, tiene la camisa que tenés puesta vos, las botas que tenés puesta vos, el chaleco que tenés puesto vos, y seguramente vos tenés mi computadora. ¿Me la podés dar? ¿Querés que te la compre? Mirá, Llega mirá te, te, que hizo, hago, digo, ¿no? te hecho, la Sergio? compre porque digo, me estás choreando laburo? digo, no vale lo que vale la computadora, vale el trabajo que yo tengo ahí adentro. Ah, no pasó nada. Pero era él. ¿entendés? Suponete que yo le tengo bronca ¿y qué te dijo en esa conversación? Vos te encontraste con él. Vos habías identificado claro, al delincuente que claro, te está diciendo devuélvemelo claro. Son vos. Tenés todo. ¿Y? Son vos. Son ¿Y qué vos. te dijo? Nada. Absolutamente nada. Eh, así que no, no, yo, yo no pero conoce, hay que hacer un proceso. No eso es lo que te decía. Y me parece que hay que tramitarlo salís, frente a la te, has, te hace así, me hizo así, como... Claro, voy a esperar ya sé dónde trabajas, ya sé dónde te afané. Es tu, horrible. Tengo tu documento, tengo tu DNI, tu registro de conducir, razón? tenía todo. Digo, me devolvés los documentos, Tenés razón, pero suponete sea. que yo tengo bronca contra un mm. tipo, una mina, eh, que es mi vecina. Y en realidad, digo, esta fue, me robó, hizo esto, hizo lo otro. No, y lo en realidad es demostrar. una falsa denuncia. Por eso estoy diciendo, ah. demostrar Excelente eh, eh, palabra. Lo tenés que demostrar. ¿Y dónde lo demostrás? ¿En la tramitación de un proceso? Ahí lo demostrás. Bueno, vuelvo ¿tú? al origen de esto, que fue la charla de Bukele, diciéndole... ...que los beneficios tienen que ser para las víctimas y no para los presos... ...estoy a punto de convencerme que los presos, si no se los ganan... ...no tienen que tener beneficios. ¿Entonces vos le darías celular? No, no, de ninguna manera. Repito, digo... los presos, si no se los ganan, no tienen que tener que beneficios. ¿A qué me refiero? Familiares, si te lo ganás, y si dentro del penal mostrás una conducta... ...que te permita la visita de celulares... Eh, eh, pero no se tiene ganar o perder cosas, ya tiene una sanción o que sea, es la pena, ya se... Espere, dentro de una cárcel. Una y dentro de una cárcel te hacen un motín, te... Pero, pero te... eso no, está, no es, pero no es hay un hay derecho que tiene, no es una prerrogativa, bueno, es alguna... Disculpame. Eh, eh, forma parte de otra sanción que Yo lo, no lo que hacer, creo es que vos, dentro de un hábitat de recuperación, también tenés que ganarte los beneficios. Hay algunas cosas que son pero beneficios hay... y que es como lo marcás vos, que se ganan, y hay otras cuestiones que vienen por estar en prisión y que son derechos. La ley establece la diferencia entre lo que es un derecho y lo que es un beneficio en muchos casos bueno, es así, uno ingresa por un lugar que es observación y a partir de ahí hay distintas etapas en la ejecución de la pena hasta lo que se conoce confianza, como confianza mientras tanto uno puede vivir en un mejor lugar o en un peor lugar en una cárcel de máxima seguridad o de mínima seguridad, tener más o menos visita acceder a otros, algunos lugares que sean mejores o peores, es como lo planteas y, vos... ¿no? ¿En para para sí. cerrar y yo en te particular... quiero preguntar a vos porque leemos hecho esta pregunta a varias personas que se han sentado sobre esta mesa, en esta mesa. Eh, ¿Celulares sí o no? Celulares en las, en las cárceles. cárceles federales no, porque la ley lo prohíbe. Está en el artículo 160 sí. de, la 20, de, de la ley 24.660 e inclusive tiene que haber inhibidores en los pabellones de las cárceles federales. Después podemos hablar si en algunos casos podría ser un beneficio o no, pero claro. hoy por hoy en las cárceles federales Creo lo mismo para todos los casos. La ley está para cumplirla y cuando no nos gusta hay que cambiarla. Y la...